Hola, soy Juan Castroquil, secretario de Ampier. Me he venido a este sitio tan chulo, en el corazón de Galicia, para explicaros la próxima actividad que va a desarrollar nuestra asociación. Para todos los que no lo sepáis, Ampier es la asociación que aglutina el mayor número de microproductores, de pequeños productores de energía solar que hay en todo el mundo. Somos 5.000 socios, extremadamente activos en todas las cosas que hacemos. Básicamente porque nos sentimos bastante frustrados, bastante indignados con nuestro país que un día nos instó a que invirtiésemos nuestros ahorros y nuestras ilusiones en desarrollo de plantas fotovoltaicas y ahora nos manda a la destacada. Y nos indigna cómo aquellos esfuerzos que tuvimos que desarrollar los pioneros en esta tecnología no se aprovechan ahora por el estado como se aprovechan en el resto del mundo para que cualquier ciudadano pueda producir su propia energía en cada punto donde se consume. El autoconsumo fotovoltaico está siendo aplastado claramente en España y esto es un disparate que no se conoce en todo el planeta. Luchamos también por defender esa situación. Nuestra actividad se desarrolla en todas las disciplinas posibles, jurídica, mediática y por supuesto social. El año pasado conseguimos juntar a 10.000 personas delante del Ministerio de Industria en el Paseo de la Castellana de Madrid. Este año teníamos que reinventar. Hemos pensado en hacer una actividad que se parezca realmente a lo que es nuestra masa social, los ciudadanos. Y no hay nada mejor que se parezca a los ciudadanos que el lugar donde viven, los caminos por los que transitan. Por eso hemos decidido dar la vuelta a España. Llevaremos a toda nuestra masa social por todo el territorio nacional. Empezaremos en la Puerta del Sol y de ahí trasladaremos a nuestros grupos por Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, Cantabria, Castilla-León, para terminar aquí, en Galicia en el Camino de Santiago. No parece que pueda existir duda de que el Camino de Santiago es el camino, el recorrido que mejor vertebra nuestro país. Por ello, lo vamos a concluir aquí. Este videoblog comienza hoy. Pretende explicaros cuál va a ser el devenir, cómo van a ser estas tres últimas etapas en las que esperamos os juntéis al mismo tiempo que varios centenares, si no miles, de Guerreros del Sol, pero no solo queremos que os suméis a nuestra actividad de venir a Galicia al fin de cierre, queremos que os suméis a nuestra causa, que os convirtáis verdaderamente en Guerreros Solares desde este preciso instante, enviadnos por favor vuestros microvídeos explicando por qué os apuntaríais a esta Guerra del Sol, a este Camino del Sol, para empezar voy a ser yo. Yo estaré en el camino del sol porque mis hijos se merecen que luche por ellos.